Hola, hola, buenas tardes. aquí soy comentando Un día a la taberna y hoy Venimos con un nuevo capítulo de Total War Warhammer 2 Nuestra campaña los caballos de los caballeros de caballeros Estamos en el final Ya, esperemos, sí que sí Nos quedan 6 turnos para, final este, para finalizar este ritual No hay más ejércitos que han salido por aquí Y nuestra ciudad ritual Están todas defendidas y sin amenaza próxima Así que, bueno, vamos a meter aquí En amenazas culturales lo hemos desbloqueado Este turno, vamos a meter aquí La red de monolitos por darle a ver Algo que tengamos que hacer durante estos cuatro Próximos turnos Vale, vamos a ir movilizándonos Vamos a volver hacia casa Uy <coughs> Que me falla la voz y acabamos de empezar el capítulo Vale, nos movilizamos, tenemos 9.000, claro, tenemos una cantidad de oro vastísima. Este ejército nos lo llevamos hacia aquí, hacia Kenry, estas rapens. Vale, estas... Es, eh, nuestra gente. Ok, pues nada, listo. Estando como estamos, siguiente turno. Ah, vale, faltaba mover para llegar a... A la pirámide negra y quedarnos ahí defendiendo. Vale, ok. Y las simulaciones que tengan que venir. No sé, o sea, ha estado muy bien. En general ya este seguramente quiero que sea el capítulo final, porque si no, uy, a, a ver qué nos espera la vuelta de la esquina, qué más va a pasar. Pero, madre mía. O sea, el plot twist final ese fue. Maravilloso, porque fue un capítulo de... Ok, venga, que ya acabamos, que ya acabamos, que ya acabamos. Y, y, y de repente... Pff, y se giró ahí la campaña de nuevo. A, a retomarlo todo... Vale, nada. La espada de Kane ha sido reclamada por alguien. Vale. Nosotros literalmente no tenemos que hacer nada con eso. Nos quedan 8.000 y estamos en negativo. Vamos a movilizar este ejército más para allá. Vale, lo mandamos a cuatar. Esto lo vamos a dejar aquí. que un en positivo, perfecto. Vale, vamos a subir con este hacia el norte. Y con este nos venimos aquí a casa barra. No, no, no. Vamos a, a quedarnos. ¿Llegáis? Llegáis. Vale. Sí, no, y los ejércitos que están se van a quedar así. A lo mejor movilizo algunos hacia Gorgazán, pero estos son cuatro turnos de construcción. 6.000, no, porque si no vamos a entrar en barcarrota. Vale. Resolvemos esto. Y siguiente turno. Ah, vale, solo construcción. No. No. No reparar nada. Vale. Lo dicho. Aguantar turnos. No sé, es un capítulo de. Eh. Autoresolución y. Rest in Peace. Nah, no nos van a. a recuperar terreno ni nada por el estilo, así que. mismo me da. No sé. Hasta bien. Nos, ha sido una campaña totalmente diferente a la de Total War Warhammer 1 la que jugamos con los. con los enanos, con Thorgrim. No ha sido tan expansiva en el sentido de de conquista. sí que, hombre, hemos cogido territorio, ¿no? Nos hemos estado moviendo por aquí, por esta zona del sur, por estas tres de aquí. Ha habido movimiento. Movimiento ha habido, eso está claro. Pero uf, no hemos tenido la cantidad de terreno que había con... No, no con la otra campaña, pero ni de milagro ¿eh? Pero ni de milagro eh, Vale, tú aquí Perfecto Vale Menos 1700 Uy, Cada vez más, claro Se van juntando los Los ejércitos Y van reponiendo bajas, pues nada Siguiente Cuatro turnos ya, solo es que está tardando más la simulación que realmente lo que estamos haciendo en turno, entonces... Jaja. Ja. Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo espero una buena cinemática final de hemos controlado el vórtice y... Y ya está todo bajo control. Y... ¿Qué más puede pasar? Nada, hay que repelemos el caos del, del viejo mundo. Las grandes manadas, ¿dónde es esto? Pues nada. Vamos a ir a reventar esto. Bueno, vamos a acercarnos. les vale, daremos calor y ya está. Vale, antes vamos a. ¿Podemos construir esto? No, ni eh, milagro. Eh, vale, siguiente. Fin de turno. A ver si podemos luchar, luchamos. Y celebramos el final de nuestra campaña con el ejército de Imrik. Con una buena batalla con el ejército. Y ya está. All. no no me parecería mal cierre, ¿eh? Ahí quemando hombres bestia a piñón. ¿Te imaginas que recogen dinero como para invocarnos ahora más tropas? Gran encantamiento de cazar, realizado exiliados de Nehek. Papamento oculto. ¿Quién ha subido de nivel? Este señor. Vale, pues lo subimos de nivel. Masacre letal. Daño por más, me gusta. Eh, pues nada, nosotros volvemos a cazar. Todo el ejército. Y ya está. Nueva tecnología. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos por aquí? Defensores del orden. Altos elfos y si sos unos lagarto. Venga, pues dale. Cinco turnos que no van a llegar, pero bueno. Este, ¿podemos llegar con este ejército aquí al norte? Vale, vamos a ir a Gorgazán. Vale. Vale, vamos a movilizar este ejército a Vale, el Joaquemuri Me parece bien Y esta es la pirámide negra de Nagash Con todos esos dragones Maravilloso Vale, ok eh, Saltamos esto Y fin de turno Vale, bueno, si no vienen los hombres bestia Pues tampoco vamos a sufrir Con lo dicho No sé, ha sido un... Eso, una campaña al fin y al cabo un poquito... Así entretenida, me ha gustado, me ha molado mucho Hemos descubierto la facción de los altos elfos Que no, no se había tocado nunca De hecho hicimos la votación en Twitter de hoy A ver con qué jugamos Porque quería jugar con una de las nuevas Que sí que había en Total War Warhammer 2 Y nada Ahora ya para lo que queda Haremos tiempo Hasta que podamos disfrutar de Total War Warhammer 3 Que eso sí que va a ser una odisea Las facciones del caos Katai eh, Los reinos obros Kislev. Bueno, Kislev ya salió en Total War Warhammer 1, pero ahora lo vamos a tener como facción jugable. Había mods para poder jugarlos si y tenías Norska, etcétera, Pero mmm, ni de casualidad se van a aparecer con lo que vamos a ver en Total War Warhammer 3. Uh, uh, vientos del dolor. Bueno, más magia. Ok. Fondos escasos. Ya me di cuenta. Podemos. Vale, no, no, nos van a... No nos llegan a atacar. Oh, vale, vamos a subir a este noble para meterle lo de los ingresos. Ah, no, este es el señor... Vale, evasión... Constante... Me lo quedo. Me lo quedo. Eh, ¿En serio no tenemos poder para...? Vale, epa, no... A esta gente, nos los vamos a quitar, desmovilizar vale y nos ahorramos dineros de los presupuestos eh... Uf, que me quito no me quiero quitar dragones, seamos sinceros vale, vamos a quitarnos esto no, los carros no, pero sí que los lanceros normales <risa> Vale. Por equilibrar un poco los presupuestos. Vale, con esto ganamos un turno. Perfecto. Se acabó. Y así no acabamos en. En bancarrota. Lo cuadramos a un oro. Vamos a pagar los de estos y acabamos campaña. ¡Hala! Maravilloso. A ver, Exotal. Hijos, estados quietecitos. En serio, los vas a tener cuadrados de venir a mi casa. Eh. Es antoch. O sea, esto está fuera de nuestra región Dios, nos han pasado por encima, ¿eh? Nah, pero no llega O sea, en nuestro próximo turno Bueno, ahora sí que nos quedamos en negativo Con ese con ese asedio sí que nos vamos a quedar en negativo, seguro Pero bueno, que es... va a ser eh, llegar y, y que salte nuestra cinemática Debería Dios, le ha costado simular Nagaron, eh? ¡Ea! ¡Shut! Oh, el quinto fragmento. Qué bonito. The Star Crown reforged. But the crown alone is not enough. It must be borne into the vortex, delivered to Calador by a hero worthy of And yet the chittering skaven lurk defiling old one, awaiting the horned one's arrival. The oh. vortex must be reclaimed or the world is doomed. Me estás diciendo que tengo que viajar. ¿Hasta el centro del vórtice en Uldum? Los traicioneros videntes grises escaven y se reúnen en el centro del vórtice. Su plan para invocar a la armada cornuda debe fracasar. Ataca y controla tú el vórtice. What. La batalla final Turnos para completar los cinco. El mismo corazón de Ulcian sobre la isla de los muertos se debe liberar la más grande de todas las batallas. Enemigos de muchos reinos se reúnen listos para la guerra bajo las cadenas del Consejo de los Trece. El clan del vidente Gris lucha para dominar el vórtice. Usando el poder robado de todos los rituales realizados hasta ahora, planean transformar el vórtice en un portal e invocar al dios cornudo de la descomposición. Se ha vuelto a forjar la corona estelar y el vórtice se puede salvar. Pero primero, los escaben deben ser detenidos.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 Pero, además, literalmente Está guarnicionado en un asentamiento Teletransportar Vale Nos llevamos el ejército de Imrik A la batalla Pero, ¿tenemos información sobre la batalla? Son, son solo escabets Dios Y si llevo un ejército cualquiera Luego puedo llevar otro Porque cojo Me acerco con este aquí para intercambiarte tropas los relleno de dragones A ver, espérate Vamos a subir los que más tochos estén ¿Caben? Cuatro dragones me llevo Me lo quedo Me parece correcto Intercambiamos unidades Y me teletransporto a este señor Guarnición no se puede Ahora sí De Transportar, vale, me teletransporto este ejército. Sí, derrota, ¿cómo? ¿Qué cantidad de gente tenemos que estar para aquí? ¿Y es, ¿Están los hechos a nivel 40? Pues no lo sé, pero esto es una barbaridad. Es literalmente contra todo el resto de peña, ¿eh? Ok. Vale, vale. Ok. Vamos a probar. Tenemos varias oportunidades Este ejército es bastante tocho Tenemos que reventar mucha gente Yo creo que si somos capaces De reventar mucha gente Gracias a los dragones Los señores de De la espada, etc Luego con el ejército De eh, ahí. Con el ejército de Inric Deberíamos ser capaces de limpiar el resto Pero hay, hay mucha peña ¿eh? O sea, es este Luego hay otro de ratas, luego hay otro de hombres lagarto y el de Malekith que son que son elfos. Este es, esta batalla final es una salvajada, hay que ganar en cuatro turnos es un montón, o sea, en cinco turnos. Es decir, puedes tampar aquí y luego empezar a sacar otros ejércitos, pero ¡momo mío. Y no tienes apoyos, es tú contra el mundo. Es la batalla final que hacía falta en el capítulo, ¿eh? Y, y, y en la campaña, obvio, ¿no? De hecho, es la batalla final, literalmente. Ok. A ver. Oremos. Uh. Claro, esto es una batalla que tenías que hacer tú con Imric. Derrota a la defensa del clan Vidente Gris. Ok. Una pareja de dragones por aquí, otra pareja de dragones por allá. Vamos a sacar... Eh. Vale, vamos a meter... Más o menos anchos... ¿Por dónde le vienen los refuerzos a esta gente? ¿Lo sabemos? Es un dragón Es una espada Ah, no, ostras, es una armadura Qué pasada el mapeado Me encanta Vale, ok Es algo que me cuesta, pero concentración Vale, el grupo 1 me lo voy a llevar al grupo 4. Vale. Este par de dragones va a ser el grupo 1. El grupo 2 aquí. Vale, y así los tenemos más a mano. Además. Vale, estos tres. Tú, tú y tú. Vais vale, va a ser el grupo. Vale. Vale, me gusta este grupo 3 va a pasar a ser el 5 aquí vamos a meter el señor, aquí vamos a meter el señor del conocimiento que vamos a meter en el 6 y en el 7 este otro grupo, vale, vamos a meter los arcos aquí en el 3, me gusta en la zona central sin agobiarnos mucho por el espacio vale y luego todo este grupo Aquí detrás. Vale, para acudir a rellenar los huecos que hagan falta. Entonces, si yo hago con el 4. Perfecto. Vale, vale. No, esto es maravillosamente estratégico, concluido mi señor. Queda una última oportunidad para vencerlos en la batalla y frustrar sus planes. Avanzamos. Vale, grupo 2. Avanzamos. Vale. As vale. Así estamos bien, así estamos bien. Así estamos bien Es que claro, ahora acabaremos con estos Y será, venga, ok Nosotros también nos apuntamos y vendrá Todo listo Mucho daño Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho Mucho mucho, mucho daño Vale, grupo 1 también Quiero llamar a las aquí Vale, el grupo 3 quiero poder Disparar de aquí vale perfecto vale vamos a ubicarnos aquí vosotros salido un poquito hacia allá hacemos tiempo ah no así vale perfecto vale bien bien bien bien vale Vale, vale, vale, vale, son buenas concentraciones, estamos bien, estamos bien Vale, el grupo 3 vamos a desactivar la escaramuza Y el grupo 4 también, que continúen disparando, me gusta Vale, vosotros aquí... Vosotros aquí... Bien, bien, bien, bien, esto me mola, esto me mola, esto me mola Vale Vale vale, ¿podemos llegar o qué? vale, colapsamos aquí vale, nuestro señor aquí vale, pero vamos a meter fuego aquí vosotros fuego aquí tú no podéis parar aún vale Vale, que pegue la vuelta. Vale. En tanto. se relija poderoso, Señor. El poder del bot está en tus manos. Úsalo con astucia. Estos es delirios que buscan controlar no convergen hacia tu posición. Nos atacan los hombres lagarto, su lunática idea de Vale, vale. Los grupo 2. Grupo 1. Vale. Eh, grupo 5, nos reagrupamos. Grupo 3, todo el mundo aquí. Vale, grupo 4, nos fijamos y todos aquí. Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Volvemos. Vale, a ver si nos podemos reventar ese dragón. Vosotros aquí. Ah, venga, volver. Es que este es el grupo 8 Vale, vamos a colocarnos en este flanco Está bien, esto es una super curación Pero dura súper poco O cura muy poco Aquí no hay otra por ahí de, de maestros de la espada Que nos hemos olvidado Vale, vamos a ser listos Vamos a ir avanzando ya con los dragones X me da un poquito de rollo, pero bueno Vale, el señor Puede ir curando a la gente Oh, esto es perfecto Vale, eh, Los dragones del grupo 2 Ambos Vale, acudimos ahí a limpiar Bien estos señores de la espada que acudan ya en este flanco eh, Grupo 5, ¿dónde está? Ah, vale, vale, vale, pues acudimos a limpiar Uff, lo que me va a dar un poco de rollo va a ser Quedarnos sin... ¿Podemos utilizar esto aquí? Uff, y tanto que lo vamos a gustar No ha hecho tanto daño, como pensé que haría Vale, nos giramos ahí Vale, eso está bien Ok, vamos a colocar aquí los señores de la espada para chocar De frente Esto cura Vale, bien, cura bastante, me gusta Ok, esto lo estamos limpiando. Muy bien. Ahí está el otro dragón. Vale, ok, ven aquí, campeón. Quiero fuego aquí. Aquí mejor. Vale. Ok, lo reventamos. Eh, el grupo 3 porque no dispara. Nos acercamos un poquito, un poquito nada más. Vale, con este eh, damos esto. Un poquito más de daño por aquí. Vale, perfecto. Ok, colapsamos por aquí. Colapsamos por aquí. Aquí. Eso es. Eso es, eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Rotamos, nos organizamos Hay que colapsar aquí O al Mazamundi este Le va a caer la que yo te diga What, que fue eso Vale Nada, maravilloso Solo con los señores de la espada Ya es un trabajón brutal ¡Opa! ¿Quién hay ahí? ¡Venga sus dragones! Este me lo llevo de aquí No, va a caer Pues va a caer, puede ser que caigan. ¿Lo podemos curar? ¡Dios! ¡Qué curación más buena! Vale ¡Salvadlo! ¡Salvadlo! ¡Salvadlo! ¡Salvadlo! ¡Salvadlo! Vale, eso es El señor de White puede volver a curar Sí, vale, vamos a meter aquí la curación Uh, los elfos Ahí están los elfos, madre mía, vale Bueno, si se marchan podemos ignorarlos Vale, ok, pues nos recolocamos, grupo 4 aquí Grupo 3 aquí Elfos oscuros avanzan hacia ti, mi señor. Ese necio y petulante rey brujo no debe obtener el poder del vórtice para sí. Vale. Y esto lo vamos a. Panear a muerte. Es un hechizo de daño que hace. Uh, hace muchísimo daño. Vale. Vale, ok. Grupo 1 entonces aquí. Grupo 2 entonces. ...aquí arriba, vale, los señores de la espada, el grupo 5 los vamos a ubicar aquí, el grupo 8 aquí enfrente... ...haciendo la línea ancha, muy ancha, señores señor del conocimiento aquí también... ...vale, el señor del conocimiento al fin y al cabo con que nos vaya curando a todo el mundo nos viene genial... ...y con las sanaciones que tenemos, pues mejor que mejor... Eh, ...nos hemos dejado a alguien por ahí, no, bueno, esta gente paso de ellos la verdad... Vale, más daño. ¡Bum! Ey, con el vórtice, ey, ¿cómo vas a perder esto? Y además que solo te hace falta aguantarlo, ¿eh? Porque te curas un montón. Vale, no, no, vamos a colapsar aquí, ya está. ¿Llegan a disparar? No, aún no, pero es que haciendo tiempo... Lo tenemos bastante sencillito. Venga, un peludazo ahí. Dale, campeón. Nice. Vale, vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Grupo 2, quiero llamar a las aquí. Vamos a meter fuego aquí Vale, vale, vale, vale Hay que acudir aquí porque si no lo vamos a pasar muy mal Vale, la salvación aquí para contrarrestar Muy bien, muy bien, muy bien Vale, señor del conocimiento Que tenga buenos grupos aquí en medio Perfecto por Dios, todos los arcos aquí. Grupo 1, ¿dónde estamos? Grupo 1, aquí. Grupo 2. Vale, vale, vale, vale. Grupo 2, que vaya a colapsar aquí. Que acompañe tú también. Porque lo necesitamos. Vale, vamos a meter daño aquí de gratis. Aquí mejor. La mantícula miedo me da. Más sanación aquí en medio para nosotros. ¡Oh! Uh, ¡Qué cantidad de gente está comiendo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estos señores de la espada que pueden aquí en este lado. Vale, el señor del conocimiento que apoya aquí en este lado. Oh, ¿Qué pasó? ¡Al navegador de hechizos! Me muero. Vale, vale. Venga Más movimiento, más movimiento Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ahora, aquí, venga Daños aquí, estas dos unidades me las limpio yo solo Perfecto, ese vórtice ahí providencial Vale, una curación ahí Ok, estas dos unidades, el grupo 1 Sí, sí, sí, sí, el grupo 1 es... Vale, una llamada por aquí. Perfecto. Acudimos aquí, acudimos aquí. Qué buen colapso, por favor. Nada, se acabó. El clan del vidente gris, más gente guana. Vale, necesitamos curar todo esto. tomar el Vale, uh, que agobio, grupo 4 Todos aquí Grupo 3, todos aquí Vale, vale, vale, vale. nos tenemos que reunir Y hay que tener mucho daño gracias al cortice Me lo quedo De hecho, vamos a ser listos Vamos a hacer el grupo 3 Vamos a meterlo más atrás Vale, grupo 1 aquí Grupo 2 aquí A ver, quien se haya ido ya se ha marchado No nos tenemos que preocupar de ellos Grupo 5 aquí, grupo 8 aquí. Hombre, a ver si ya estás allí, pues tampoco... No procede marcharse ahora, ¿no? Vale, daño, daño, daño, daño, daño, daño, daño, daño. Hay que quitarse todo lo que podamos. Vale, ok, bueno, explosivo fue pues, ese. ¿eh? Podemos curarlo. Bueno, apoyamos un poquito, está bien. Vale, buen es colapso este. Aquí que no se nos puede morir este señor. Nosotros dos. Bueno, venga. Hay que caer ahí a muerte. Vale, esto lo hemos conseguido tirar de.. quitar de en medio. Perfecto. Están ellos bastante agrupados. Vale, esto me va a hacer mucho daño Vale, vale, vale Nos juntamos y más o menos lo que nos puede hacer Mucho, mucho daño Nos lo tenemos que quitar de en medio como se pueda Vale, está bien eso Que... Okay lueva el fuego El drago Hierro ese no va a caer O no, drago Hierro, llámalo drago Hierro Pero me entendiste creo los que lo lanzallamas Vale, hecho esto por aquí para hacer mucho daño Vale, muy bien Vale, eso es, nos curamos aquí Vale, no... Vale, aquí Sí, sí, sí, sí, esto se venció Esto se venció Esto se venció, tú Y todo aguantando, eh Y todo aguantando Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos a redigir eso también Perfecto Ok, por aquí Venga, cae sobre ellos Una buena explosión De esta casa Nice el señor de joven. Vale. No, esto ya se acabó, ¿eh? Pero, ¿dónde está el vidente gris? No sé, ¿se marchó? ¿Está huyendo? Uf. ¡Madre de Dios! ¡Qué combate final más vasto! Literal, porque tienes el control del vórtice. Porque si no, esto es, bueno, pero in, in, imposible. La victoria es tuya. Regocíjate en tu poder y goza de la fugaz gloria. El enemigo recordará esta derrota, pues quedará grabada a fuego en la memoria de su especie hasta el fin de los tiempos y más allá. Fin. Los últimos scavens han emprendido la vida. Estos traidores se, de, se saben derrotados. Por tus heroicas legiones y en sus chillidos se nota la ira, además del terror. Su intento de sabotear tu ritual final y aprovecharlo para sus propios fines ha fracasado. El gran vórtice resuena suavemente. Los elementos que habían dañado a las corrientes se disipan y quedan reemplazados por otros de gran pureza que dan aún más fuerza al vórtice. En el presente... No dio tiempo, darle a pausa y leerlo, por favor. 100, todos los maestros de la espada tienen 100 bajas, los dragones también ha sido una locura. Estos señores han muerto, pero valerosamente han trabajado en combates, han llevado la gloria. Eh, por lo que pueda pasar, vamos a ver las unidades. Ojo. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, from the god shores. Alfwan's defenders are brothers in arms again. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, walk into the vortex and become the maelstrom qué pasada tú o sea a nivel de lore tengo ah, muchísimo es vacío es un el universo es muy de fleeting glory efímera gloria but it is glory nonetheless en negro y fin de campaña Victoria, a pesar del esfuerzo de tus enemigos, tu voluntad ha prevalecido y has mantenido el gran vórtice Con tu triunfo has conseguido garantizar que ningún enemigo pueda volver a poner en peligro El gran encantamiento que protege este mundo, de las fuerzas del caos Disfruta la gloria mientras tus enemigos huyen Saludos al vencedor Ahora puedes elegir comenzar una nueva campaña Quizás con una nueva raza y en una parte diferente del mundo Que probablemente es lo que hagamos <coughs> Iremos a Warhammer 3 <coughs> También puedes seguir gobernando tu imperio y continuar tu conquista si así lo deseas El vórtice ya no influirá, pero la guerra nunca termina Aún hay rivales con los que luchar, terras que invadir y la batalla por el dominio total Tu triunfo sobre el gran vórtice te ayudará a conseguirlo Marcha en paz o sigue la lucha, la lección es tuya Y ahora los registros Qué guay Y aquí es como ha ido avanzando todo Nosotros, si no me equivoco, somos estos de aquí esta parte me encanta tú que se ve cómo ha ido avanzando todo a lo largo de los de los turnos aquí estos eran las, las guerras contra los reyes funerarios que esto fue bueno horroroso unos primeros capítulos al principio que eran Imposibles Que se volvieron una Pero una locura ¿eh? De ok, no podemos conquistar nada Conquistamos y nos Reconquistan Conquistamos y nos reconquistan Y mira como ha subido los turnos ¿eh? 25, 26 Y claro, aquí no conocíamos Ni la mitad del mundo Como aquel que dice pero exagerado No sé, me encantan eh, Esta simulación al acabar la campaña Y decir, oh, hemos hecho todo esto O sea, salimos de esta Mini región para conquistarlo Todo Mira, mira Ahí perdimos un montón Creo que ese fue el primer ritual O, o debe ser el primer ritual Esto también es nuestro Aquí ya habíamos derrotado a Kenry. Sí, aquí ya habíamos derrotado a Kenry. Bueno, claro, sí, ¿no? Turno 84. 78. ¡Ay! ¿Por qué va pasando. 161. ¿161 turnos? ¿Tanto ha sido? Es que pasa súper rápido Nevermind eh, Fue maravilloso Estadísticas Bueno esto es eh, literalmente todo lo que hemos conseguido Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado de esta campaña Tanto como lo hemos hecho nosotros en la taberna Y recordad Una vez llegados aquí Lo de siempre